Pensé que nunca te ibas a ir Que yo era para ti Pensé que tú también me amabas a mí Pero me equivoqué Porque en ti yo me no encontré La mujer que yo tanto esperé Pensé que todo era para siempre Así imaginé un hijo mío en tu vientre Termináramos, No pasó por mi mente Pero tu corazón dejó de ser inocente Se encargó de acabar la relación Y de ser felicidad Todo pasó a ser dolor Pensé que contigo era diferente Pero que pasó porque dejaste de querer Últimamente te notaba diferente Porque los te amo lo decías entre dientes En qué momento se acabó la relación Y aunque no lo creas mataste mi corazón Pero entendí que a veces no es bueno enamorarse y dar amor hasta el día de casarme. Pensé que nada iba a terminar, pero eso me pasó por haber pensado más. Al volver a enamorarme de ti menos pensé que un día fueras a marcharte, no pensé que pasaría, hasta pensé que contigo yo me cansaría, me dolió, no sabes cuánto me dolió, prometimos estar juntos y ahora todo se acabó. Y como un tonto te pedí que regresaras sabiendo que no era igual y si volvían el Con toda pareja, si te ibas regresabas, pero lo tuyo fue al revés, te alejaba, no era justo. Que sabía que me amabas, pero cambiaste de la noche a la mañana No me digas, que mal te trataba, si siempre quise que tus sonrisas se notaran Y aunque y no lo creas, que... todo el tiempo te pensaba, pero no pensé pensar Después que te marcharas